Bueno, Hace un par de días que estuve en el tren, en el, en el ferrocarril, yendo a la casa y llegó una señora um, que... y siempre hay estos puestos que son como reservados para... bueno, para gente con... bueno, reservados para gente que lo necesita, ¿no? Y bueno, y había más puestos ahí también, pero se puso así medio, medio brava con un chico que no se paró de una vez y, pero también había en el mismo, en la misma fila también había otros pero estaban contra la vía donde iba el tren entonces bueno, se puso así y después me quedo pensando que a veces um, a veces los mismos, la misma gente mayor también um, usa un poquito esos estereotipos para para bueno, para llegar a cosas ¿no? y eso también es una cosa porque a otras uh, situaciones también yo me he pre preguntado también porque de niña me acuerdo mucho que también siempre andaba como buscando bueno era muy social así y siempre quería como ayudarle a la gente y buscaba a veces como bueno no buscaba activamente pero igual se veía gente vieja cruzando una calle quería como ayudarles y esto y a veces también no sé eso estaba pensando en este momento que a veces también mmm, lo pones en tu imaginación muy débiles o frágiles, aunque no lo son, ¿no? Igual llevan toda su vida andando solos, y, bueno, igual se podría, es bueno yo, um, ayudar a gente, eso no lo digo nada, pero um, sí, a veces ofrecerle a, a una persona solamente por ser mayor el puesto, aunque está supermente activa y tiene, super, que se pueda mover bien, también se sienta de pronto más vieja que es realmente o algo así. O sea que también es como difícil equilibrar esto a veces, que, que bueno, como, como veamos los viejos, aunque, aunque no son tan débiles a veces, nada más por ser viejo, pensar que necesitan este puesto reservado.